Es un corredor que siempre ha sido un buen trepador y también estuvo bien por allá en el Tour de San Juan. Ahora, hay una cosa para decir. Mi favorito para ganar esta carrera es Anacona. Segundos, los dos sales, 145 y 190. Acaba de ganar el campeonato nacional. De la controlada individual Élite. O sea que también el F Education tiene ahí una ficha clave en la punta. Y ahora, en este momento, de acuerdo con las diferencias, es segundo en la clasificación general. Atención, el otro es Julián Alafilid, que es el gran corredor de esta prueba. ¡Es la visión que ustedes tienen, es la pasión que tienen! eso se les agradece muchachos, gracias de corazón